Y ahora, ni la gracia te están dando. Hablando de la magia de la Navidad. ¿eh? Sí, hablando de la magia, está aquí soporte y los muchachos. tú sabes que yo soy honesto, sí, es que, porque ya no hay que hacerme una magia para mí, sino que yo ayudo para que sea para otro la magia. Claro, así, sí. así debe ser. Y, Como lo haces tú, buscando comida para otro. Claro, claro. Un saludo a la, a la fundación del Chamaquito del Callejón, que le va a hacer la Navidad alegre a varias familias en conjunto con estos para Patarima, y todo el equipo, Cuchi, Callejón, Moreno, Callejón, y todos los muchachos ahí de la fundación, el chamaquito de Callejón, un muchacho fajado en Estados Unidos para alegrarle la Navidad. Muchas la veces Navidad la Navidad se trata para... de eso, de alegrar. O sea, la Navidad se trata de eso, de compartir con, con, con quien menos tiene, realmente. Claro. Esa claro. es la parte más bonita de la Navidad, porque mucha gente coge en estos tiempos para desacatarse romo, bebida, discoteca. Sí, y no, de, de, debemos, debemos ayudar a... A la familia. Yo siempre hago algo, lo voy a hacer en conjunto de con la Fundación Chamaquito de Señores, vamos a seguir con, con las bullas del día. La boda de, del artista urbano, énfasis, y el atípico atuendo del... <risa> el muchacho está loco. Del que todos hablan. El exponente urbano se casó el pasado viernes. El artista urbano, énfasis, siempre ha sido muy auténtico y original. Tanto en la forma de llevar su carrera musical como en su vida personal, y así lo demostró este fin de semana, el hombre de las mil virtudes se casó el pasado viernes, pero no fue el hecho en sí que llamó la atención de las personas en las redes sociales, sino el atípico atuendo que utilizó el cantante, un t-shirt blanco, bermudas, jeans, unas sandalias, con medias hasta las rodillas, fue el traje, entre comillas, que com complementó el vestido, corte, sirena, velo y corona de su prometida, la venezolana Diana Vargas, aunque muchas personas criticaron al cantante del lento por aparecer vestido así en uno de los días más importantes de su se vida, en el cual la sociedad indica otro tipo de vestuario otros descartaron que lo importante es el amor que se tiene en la pareja y así yo lo veo también, vamos, vamos, podemos escuchar eso, una ratrería, Neto. no, no, no, sé no quién... es una ratrería de verdad, porque cómo así manito, no, ¡Cuánto que se señores, se va. miren el sí, atuendo miren el atuendo de ese caballero no, no, yo, yo lo admiro no, no, no no, no eh, no, No, yo lo admiro a él porque siempre ha sido dije, dije, siempre ha sido auténtico lo que vale es el amor, no una prenda de vestir ah, no. sí. está bien, pero tú tienes que vestirte acorde a tu imagen porque mira lo radiante que se ve esa mujer claro. lo, lo bella que se ve entonces, ¿cómo me vas a decir tú a mí que en el que en uno de los pasos más importantes de tu vida, tú vayas así, tirado. Claro, o no, a los no, focos. No, porque, porque no. Es ese, ese es el lado de la, la otra, yo entiendo, Neto, que a veces el relajo y la checha, hay que dejarla a un no, lado. Es, es que no es relajo, él, él es así. Tú entiendes, son sí, personas. Sí, pero que hay amigo. cosas que usted, por lo menos una camisita, por lo claro. menos... ¿y, y, ¿Y qué tiene que ver que usted se vista así? Con que, él no le dijo que no, no, no. no pero cada es que todo, quien todo, con su maña. Está bien? bien, Neto, pero es que yo que lo que pasa, cada, cada lugar tiene su vestimenta. Claro. Porque, Ahora yo porque, creo que hizo esa voz así para llamar la atención porque eso no más fácilmente. No no yo yo creo no no yo creo que énfasis sí, siempre fácilmente. ha marcado la diferencia en todos los urbanos porque sí, es un tipo que es verdad, el que menos se oye tipo aquí, claro no no, no aquí aquí internacional aquí que no le pone mucha énfasis en internacionalmente tiene unos números necios claro, internacionalmente claro y es y, y pues su soy auténtico yo lo veo sí, bien y tenía... no, no, no hay mi dólar y no, un traje. no, no, no, no me hable de él ¿Este no, no le gusta ahora tú quieres no, que él compre él, si, que no él siempre gusta? se viste así pero en no. entrevista con Alofog en entrevista con cualquier otro medio él se vacía así ahí se la deja pasar pero en, en uno de los pasos más importantes de tu vida como a ser ver, humano y la tipa ¿por qué se vistió? No, porque va? no es igual que no, él ver, no, ¿eh? no son iguales yo me imagino las, las suegra. no si son ella iguales con unos pantaloncitos cortos y en tenis también. No, ¿también? no, no, Digo, no. No, no, me son dos locos no, también. no, que eso Ojalá. no es eso. Yo quisiera, no ver, yo quisiera saber qué hubiera pensado los invitados. Pero, y este es el nuevo? ¿Y este es loco. No, porque los que están invitados ahí lo conocen y saben quién es, porque no es y nuevo. El que fue uno, un motor le dijo a él, toma, donde tú estás no. <risa> <con> los motores. <risa> no es nuevo, él no es nuevo en eso. <risa> énfasis. <risa> <y> felicitamos <risa> a énfasis, pero. Por su voz, su matrimonio. Ojalá sea duradero. Ya ojalá, tú sabes ojalá. cómo que viene ese matrimonio, ve cómo llegó. Bueno. Guíate y ahí. Ojalá que no sea como no? otro, que, que no, que no llega ni al mes. A, a, hay otro matrimonio. Y apagan en la vuelta, fue. Bueno, oye, ¿Cómo? oye, oye. Para que oye. dure dos meses, es mejor que dure mucho y que se evite. No, pues, claro. Ahí no. Sí. Mira, vamos a poner un ejemplo. La boda de que más habla de la pelota, ¿cómo es? De Franklin Mirabal. Franklin Mirabal. De Franklin, eh, mira, y Mirabal, ¿Cómo fue esa boda? Pomposa. Mucho. Eso fue un juideo. Con Mercedes Benz y todo. No, eso no, no. Todavía se está hablando de eso. Se que baña? está picando el hielo tenía un traje de 30 mil pesos. O cuidado sin más. Ahí estaba hasta Sammy Sosa. Sammy Sosa y todo el mundo. Entonces, Real, ven, no duró regalándose vehículos y de todo. Y todavía se está hablando de esa cuánto baña. Gastaría él, ¿no? Ay, ay, ay. No lo mencioné. Cuando viene a ver pidiéndole a los peloteros, no he hecho mucho. No, nada. <ríe> no, no lo mencionó. Tú sabes le dan su regalito porque es siempre muy bulloso. Muy sí, muy baboso. Sí. No ¿Cómo fue? habla mucho ¿cómo eso, me hablamos, no bote ¿no? de pau ¿no? ¿no? ¿Sí? Billy cómo cómo dice? no bote no de, de fao, Billy cómo en cuánto no andará ese presupuesto de esa boda ese hombre Bill? ¿Qué, qué es lo que tiene que ver con eso Billy que Billy el compañero que narra al la, lado de los juegos <risas> es, ese seguro no quiere saber Billy pau Billy le ha pegado y hombre le ha pegado sí Billy Billy señores vamos